VLC es un reproductor multimedia libre y de código abierto multiplataforma, y un framework que reproduce la mayoría de archivos multimedia, así como DVDs, audio CDs, VCDs y diversos protocolos de transmisión. Reproduce virtualmente todo. Además de ser un excelente reproductor, también puede convertir archivos. En este caso es un accesorio perfecto para combinar con Screencastify, pues puede convertir los archivos WebM a MP4. Vamos a ver cómo. Lo primero es abrir VLC. En medio buscamos convertir. En la pestaña archivo, la primera que aparece, le damos a añadir. Una vez cargamos el archivo de vídeo de WebM, le damos a convertir-guardar. En perfil, se nos abre una pestaña con diferentes formatos de salida. Vídeo MP4 codificado en H264 y con audio en MP3 es compatible con la mayoría de los sistemas de edición, por lo que puede ser una buena elección. No obstante, lo ideal es que dependiendo del programa de edición que usemos, nos cercioremos antes. En Archivo de destino, pulsando Explorar, le damos la ruta donde queremos que aparezca el nuevo archivo convertido. Le damos un nombre y tras esto pulsamos Iniciar. En la ventana principal veremos que VLC está emitiendo y se va llenando la barra. Esto es que el archivo está siendo convertido. Y ya está, ya tendríamos el archivo en formato mp4.